Ni, ni quieren sacarle el cerebro a la conductora. No, de verdad me da mucha favor, para. Bien. No, no, no, ¿Quién es peor de los dos? Los dos. Los dos. Pero es que te quieren tocar la orejita. Ay, no, no, no, no, no, no, esperá. No, no, esperá. Es muy fuerte de verdad. ¿Cómo será que en la serie los agarra la cabeza, los no, eleva? No, claro, no, no, no. Ah, sí, no ah, va a hacer eso con la conductora. Ay, no, ¿no? Mira, mira, no, mira no, los dedos, no, mira no. los dedos que tiene. ¡No, esperá! No, esperá, esperá Esperá, esperá, un segundo espera, voy a entrar no la, a la vuelta No la corra, no la corra por allá, Reina, no, la corra por allá. No, perá, perá. no la no sí, la corra No, esperá, esperá No la, no Esperá, esperá Es que, es que ¿Sabes? no vas... Voy, espera, Ahora para... corro por allá, por favor. Espera, espera, espera, de verdad bueno. me molé la panza. Porque Vegna es, es, es impresiona. <tose> y vean Tan, ustedes. Tana, la... Tanta vena impresiona un poquito. La, la caracterización <tose> Yo... de los personajes y eso que estamos a plena luz. Imagínate lo que son eh, con, con las escenografías y con no, las luces especiales. Pero... Perdón. Ajá. Dani es más susceptible.